Hola amigos, soy Eran Suárez, actor, protagonista de la serie La Esclava Blanca. Primero que nada vine a Elite Cosmetic Dental porque había visto eh, su trabajo, los había seguido y por compañeros míos, conocidos también, que habían eh, venido acá a esta institución a hacerse diferentes tipos de tratamientos y fue lo que me motivó y lo que terminó de convencerme eh, a venir a hacerme el mío, mi diseño de sonrisa, eh, y bueno, y hacerme algunos toques... Eh, dentales, dígase como eliminar caries y, y, a, y algunos retoquitos eh, en mi dentadura, además del diseño. Y salí más contento de lo que tenía pensado en cuanto al resultado cómo me vería. Primero porque como actor eh, pues quería verme estéticamente mejor, una, una sonrisa bonita, unos dientes perfectos, te, te hace ver más te hace reluciente, te hace ver más elegante eh, en cámara y pues como persona también, ¿no? A uno le gusta verse bien bonito y quedé satisfecho con, con el resultado, quedé espectacular, primero porque la atención, el trabajo de todo el equipo es eh, espectacular, son divinos, eh, siempre te atienden con la mejor energía y nada, hoy por hoy, como pueden ver, sonrío feliz, súper feliz, gracias a Elite por, por su maravilloso trabajo, gracias a todo su equipo y, y nada, muchas bendiciones.